¿Ves porno? No, vamos a ver, es que yo no veo porno. Yo hago porno. De hecho, dentro de poco en la cuenta de Fistro Films vais a tener una gran gama de selección de vídeos. Pornos, pornos, pornos, pornos, pornos. pornos. <Risa de winning kurdo> Ah, ah, eso desnudo. Ah, jajajaja. Ja, ja, ja, ah, ja. Madre mía. ¿Cronas <risa> <risa> por <risa> su deo, eh, curísimas? Marrón. Es posible. No. Ya estoy aquí, chicos. Oh. Oh. <risa> ¿Qué os contáis? Sí O sea, acabo, acabo de, de, de, de embiscuirme Tengo que seguir grabando esto al cuerpo de la dormida